TV San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Soy Madeline Ortiz, les doy una cordial bienvenida a los sorteos de noche de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica para hoy martes 8 de noviembre. Los sorteos de la Lotería Electrónica serán certificados por la auditora Isabel Román de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfarband Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente aquí en el estudio. Esta noche hay un nuevo multimillonario. Se llevaron el increíble premio del Powerball en el sorteo de ayer lunes 7 de noviembre. Se fue para California, señoras y señores. Esta ha sido la noticia del día, así que muchísimas felicidades a ese ganador o ganadora que disfrute su premio. Para mañana miércoles 9 de noviembre inicia una nueva cifra de Powerball de 20 millones de dólares Mientras que el Loto Cash Aumentó a 510 mil dólares Que son buenísimos también Y la doble revancha está en 290 mil dólares Juega que si no juegas No te pegas Baja el app de Lotería Electrónica Para que te mantengas informado Donde además de ver tus números ganadores Y escanear tus boletos Para saber cuánto ganaste Puedes participar de sorteos Y promociones adicionales Bájala ya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 El Wild Ball llegó para quedarse, señores. Este es un bolo adicional que podrás utilizar a tu conveniencia para convertir tus jugadas en tus pegas ganadores. Pide Wild Ball y tendrás más oportunidades de ganar premios secundarios. Y precisamente, damos comienzo al sorteo de Wild Ball. Adelante con el sorteo. Y mucha suerte a los que ya lo están integrando a sus jugadas. El número ganador de Wild Ball es el número 6. Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 6. Ahora damos comienzo al sorteo de pega 2. ¡Mucha suerte a todos los que jugaron el pega 2! ¡Ese boleto en mano! El número ganador comienza con el número 8. Segundo número es el 6. El número ganador de pega 2 es el 8-6. Repito, el número ganador de pega 2 en la noche de hoy es el número 86. Ahora continuamos con el pega 3. Mucha suerte, familia. El número ganador de pega 3 comienza con el 3. Segundo número es el 8. Tercer número. Repite el 8, el número ganador de Pega 3 es el 388. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 388. Y ahora concluimos con el Pega 4. Mucha suerte familia. El número ganador de Pega 4 comienza con el número 2, segundo número, 4. Tercer número, que es el 1. Último número del PEGA 4 es el 0. El número ganador de PEGA 4 es el 2410. Repito, el número ganador de PEGA 4 en la noche de hoy es el 2410 estos han sido los números ganadores de esta noche muchas felicidades a todos recuerden que para más información pueden acceder a nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov Nos esperamos mañana miércoles para los sorteos de las 2 de la tarde gracias por acompañarnos y que tengan una excelente noche gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de nuestra programación por WPR TV San Juan WPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Hoy en noticéis 360 llega la hora cero tras las elecciones de medio término en Estados Unidos ¿Cuál es su importancia e impacto en Puerto Rico? La respuesta en segundos Comisionada residente discute con grupos de veteranos en la isla, esfuerzos y necesidades más apremiantes para esta población. Municipio de Isabel inicia proyectos de energía renovable para energizar hogares con placas solares. Comité Olímpico de Puerto Rico pide a la Federación Puertorriqueña de Fútbol una copia fiel y exacta de su constitución para evaluarla. Los detalles en el segmento deportivo. Este y más a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, Estados Unidos efectuó hoy sus elecciones de medio término en las que renueva a 435 congresistas de la Cámara de Representantes y a un tercio de los senadores. Se trata de unas elecciones esencialmente locales, pero con un efecto transformador. Una elección clave para el presidente Joe Biden pues de cambiar el balance de las cámaras, de representantes y del Senado al control republicano. Estos podrían bloquear cualquier iniciativa propuesta por el presidente lo que resta de su mandato. Las juntas estadounidenses abrieron temprano envueltas en un pesimismo general por parte de los demócratas, quienes anticipaban ya la pérdida del control de la Cámara de Representantes Federal y tenían serias dudas sobre el control de la mayoría en el Senado. Esto gracias al serio desafío que enfrentaba los gobernadores.